vez aquí para ver a una nueva selección argentina que me parece que esta vez se puede quedar Yo sueño buscando un nuevo título que sea la copa américa de aquellas jornadas inolvidables de la copa del mundo en brasil de aquella definición tremenda frente a holanda de aquel partido frente a alemania que todavía no puedo entender cómo se nos escapó a otra vez Estar frente a frente ante un acontecimiento importantísimo para el mundo. Y aquí estamos ante un nuevo sueño, ante un nuevo desafío. Querido Gambetta la Torre, a tirarse. Vamos Argentina, vamos selección. Arranquemos un nuevo sueño. Sergio Romero ¿no? en el... Y empezamos a vivir y a compartir con todos ustedes. ¡Vamos, Argentina! Soniemos juntos que se puede. Argentina-Paraguay. Libre Messi. Vanega, viene al centro. Si la peina me gusta. Cabezazo por encima del travesando de Otamendi. Hay saque de arco para Paraguay. Ganó bien Otamendi. Afuera, le quedó para Rojo. Señoras y señores, hay con... No. Lo presionamos para Sergio de Ortiz. La sacaba Maxirano. Quedó para Santa Cruz. Atención que se viene Paraguay. Lo vio Di María, pelota para Di María, Agüero para el segundo palo. Aquí va el centro del fideo para Agüero, segundo palo. Juega en campo de Paraguay. Va para Agüero, tocó para la pulga. Domíname, falta, maestra, falta. Y no empecemos con la falta sistemática como contó la torre. Hay tiro libre, corresponde al seleccionado argentino. Paraguay, lo mira Ortigosa, viene en el centro, cabezazo, la pelota que se desvía, va saliendo con señores, Pastore mete el centro, el rebote, pegale, pegale, pegale, pegale, pegale, pegale, pegale, pegale, no lo cante, no lo drite, no lo abrace, valía, valía, valía, señoras y señores, esto sí. del área, está Messi por seis rebotes, viene el centro de Di María, primer palo, y después ahí saque, algo le dijo Messi a la pasada de Di María, viene el centro, primer palo, ¡Oh! no lo cante, no lo grite, el arquero mandó el corner, Silva. Tiro de Paramesi ha gritado la pulga de Bojero para Agüero. Agüero media vuelta, no puede. Agüero, agüero, agüero, agüero, agüero. Le faltó potencia la media vuelta. La pelota del arquero Silva ha llegado en Argentina. Hay muchas barreras. Para hacia atrás ahora para Vanega. Pelota atraviesa ahora para Rojo. El balón se perderá por el fondo. Será saque de arco para propel Pastore, Libre Di María. Prefiere con la Gran pelota. Aguero, aguero, aguero. Con lo justo, y Una pelota bárbara que metía Pastores. Pelotazo largo de la Silva. Ahí lateral y corresponde la Argentina. Está metido Messi. eh. muy metido. Se viene la pulga. Va Messi para Pastores, Pastores. El que sale. Atrás se equivocó. Se equivocó. Aguero, aguero, aguero, aguero, aguero, aguero, aguero, aguero, aguero, aguero, aguero, cantalo, cantalo, cantalo, cantalo, cantalo, cantalo, cantalo, cantalo, cantalo, cantalo, cantalo, cantalo. ¡Cantalo, cantalo, cantalo, cantalo, cantalo, cantalo! cantalo ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino, argentino! Messi venía, Messi había perdido la posición y hay tanto pánico cuando él tiene la pelota que es capaz de producir estas cosas y esforzarlas. Y después Agüero la gambeta larga lejos del arquero. Di María de lujo para Messi. Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. Sigue la pulga, Da Silva. Y va saliendo con la pelota ahora Paraguay. Lo sacó para mí. Bien, Da Silva. Bien, pero cuando ya le iba a ganar. Bien al centro contra el área. La pelota queda boyando, la va a sacar para acá Di María. Cuando va Messi, pasó nomás. ¿Cómo hace? Va para Di María. penal Señoras y señores, hay... ¡Messi, Messi, Messi, Messi! ¡Cántalo, cántalo, cántalo, cántalo, cántalo! ¡Gol! argentino argentino argentino cero, la Torre y si sí, el efecto se la fue llevando hacia afuera el arquero Silva había elegido bien correctamente el lugar Pastore que libre quedó rojo nomás se viene el rojito viene el centro Di María upside, upside, upside de rojo upside de rojo cuando la entregaba Pastore en lo que marca en línea de aquel sector será Tiralina, Agüero Agüero recorta puede Agüero Agüero Agüero y termina volviendo para el otazo largo para que vaya Agüero Va a quedar mano a mano con Da Silva al central. Falta contra el Cuna que está rapidísimo. Va a venir al centro contra el área. Viene al centro. Sale Romero y atrapa. Se quedó libre fuera de la media luna. Viene la pelota para la pulga. Era esto. La pulga, cabeza. Yo creo que la le era un la... que le pasó a Messi. Ay ay, ay, ay, ay, Un golpe en el estómago. Sí. Ha ensayado variantes Argentina. eh Centro con Zurda Di María, centro al segundo palo, sale el arquero con los puños. Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. Messi dio. Salió Tamendi y la tiene Paraguay. Domina Edo, saca centro y otra vez Garay que termina rechazando con la Zurda. Ahí va Roncaglia, quedó para la Zurda. Roncaglia mete atrás, volea. Qué agüero, para mí es córner. Hay eh. córner, sí señor, pegó la pelota. Anda Silva, será tiro de esquina para la... Di María, le viene de atrás Cáceres, Messi... Era para pastores. ¿eh? que se viene Ortigosa, la metió para Edo Valdés, le pega el arco... ¡Gol de Paraguay! ¡Gol de Paraguay! Señoras y señores, a los 15 minutos del segundo tiempo. La torre marcaba que Paraguay era otro, por lo menos tenía otra vocación. Antes no pudo a Edo Valdés, antes apareció Chiquito, ahora no pudo. Señoras y señores, descontó Paraguay. Ahora Argentina gana. No Porque claro las cadenas ya no las tiene se desató paraguay y es otro aparece murió Pelotazo largo para que salte Garay, la saca Garay, quedó la puerta para Edo Maldés al arco, el arquero domina para acá la pulga, entregó para Pastore, la tiene el flaco Pastore, bien para Messi, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno el arquero, el arquero, el arquero. Qué bueno, qué bueno el encuentro entre Pastore y Messi. Si me apuraste, digo que por primera vez en con la pulga, arranca Messi, lo marca Cáceres, va Messi, se la llevó. Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, oh. Messi, Messi, Messi quiero morir. ¿Cómo no entró esa pelota? No entiendo. ¿Por dónde pasó? Casamudio lo va a atacar a Roncaglia. Pelota para Roncaglia que para mí le pone bien el cuerpo. ¿eh? Bien por el arco. Libre para picar Di María. Di María. Ahí va Di María. Busca pie. Pastore que llegaba. La sacaba como podía para acá. Atención que salió más Paraguay ahora. Viene el centro para Benítez. Para el segundo palo. Por suerte se alcanzó. Para la Argentina. Viene el centro de Di María. Otra vez quedó para Güero. Volvía saque de día Di María centra para que vaya Agüero quedó para Pastore Pastore Pastore Pastore el arquero el arquero el arquero el arquero, el arquero, el arquero. Pastore le dio bárbaro y el arquero de manera inquieta aquí va saliendo González se viene Paraguay Ahí viene el centro Santa Cruz uy uy uy vamos Argentina vamos muchachos ha llegado Paraguay saque de arco buena pelota para Samudio marca Roncaglia a punto tuvo de empujarla Roncaglia lo mandó al corner a punto, estuvo de empujarlo sí. dentro de Díaz. Viene en el centro contra el área, sale Romero, se vino Ya está el pipa, ya está Carlito, sigue la pulga, viene en el centro, primer palo. Argentina quiere matarlo, se puso lindo el partido, va para Di María, Messi en el área, viene en el centro, Messi no llega. Messi no llega por poquito, señores, la pulga no lo puede creer. De ida y vuelta el partido no salió. Eh. La pelota, a ver, con la pelota, digo Messi, teve pica afuera, pero va la pulga, la pulga, la pulga, la pulga se desvía. Ah, corner, corner, señores! córner corner para la Argentina, hay que liquidar la Argentina. Esteves, Esteves, Esteves, Esteves, Carlitos, ¿para quién? Para Di María. Di María al arco, el arquero. Qué partido, por el amor de Dios. Antes Romero, ahora Silva para acá el jugador Benítez viene el centro con zurda, el segundo palo, cabezazo. Santa Cruz. Santa Cruz se entregó para Zamudio. Zamudio al arco, señoras y señores. El arquero Romero. Romero alcanza a mandar la pelota al Costa Silva. Otamendi una falta innecesaria de Otamendi, tiro libre para Paraguay. Va a ser amonestado, todo para el Pipa, está gritado Domina el Pipa, al Pipa, el Pipa. Lo cubren al Pipa, el balón se pierde por el fondo, será saque de A. Viene el centro con zurda, saltaba y la buscaba para allá. Ahora Rojo le pegó del piso, le pegó desde el piso Otamendi. Y el arqueo, el tiro libre para Paraguay. Viene el centro de Ortigosa contra el área, la peinaban. Y la pelota se pierde por el fondo, será saca a Caray. Queda para Zamudio, saque de arco para la Argentina va a venir Benítez, va Benítez tiró para abajo, la saca el Pipa gol esto que recién comienza igualaron 2 a 2 Sí. y... para acá Di María ahí va Di María mete el centro, Tevez ay, ay, ay, ay, ay. no le dio bien Carlitos ahí va Ortigosa la metió contra la espalda de Viglia. la bajaron, viene el rebate gol de Paraguay, Barrio gol de Paraguay estaba confundido el seleccionado argentino la pelota quedó bollando en el área después de una jugada del equipo de Ramón Díaz y Lucas Barrio le da con la zurda y empata el partido Paraguay sobre la hora a los 89 minutos a los 44 del segundo tiempo ahora la Argentina y Paraguay igualan 2 a 2 un zurdazo nada que ver Romero acá porque Romero está en el centro perfecto y, y el cambio de Barrio de enseguida le da le da resultado, la baja Silva como puede, le da la espalda a la pelota, troceso, fueron